Les digo que es historia porque lo viví. La historia del milagro de mi escapulario. O del escapulario, pero fue mi escapulario. Hace 52 años. Fue un primero de octubre de 1970. siete cuando acá, Tabasco. Venía ya un año de haber entrado de locutor, me tocó ir a transmitir un control remoto, un evento político, candidatura a la presidencia municipal de José Luis Orama Sáenz. Había norte, había llovido mucho, estaba lloviendo mucho. Estaba cerrado el norte, como decimos acá. Estaba yo muy mojado. Se fue mojando el micrófono también. No había inalámbricos, todo estaba conectado a la corriente. Mis zapatos ya muy mojados. En un parque estábamos transmitiendo. Había ya una lámina de agua en todo el parque. jamás pensamos que pasara lo, lo que pasó, pues, ¿no? Nueve de la noche con diez minutos, volteé yo a ver el reloj de un templo que hay ahí enfrente del parque, volteé a ver el reloj nueve de la noche con diez minutos. Cargaba yo mi escapulario, una playera Van Lund, de aquellas de cuello alto, muy elegante. Y le paso el micrófono a José Luis, volteo yo así. Porque anunciar candidato a José Luis Orama Sáenz, anuncié al candidato. Le paso el micrófono cuando sentí el... Me electrocuté el norte estaba cerrado, yo muy mojado, mis zapatos ya muy mojados, mis pies ya muy mojados, la lámina de agua sobre el parque ya cubría todo, mis manos con agua sobre el micrófono, micrófonos conectados a la corriente, no había inalámbricos todavía, 1970. Cuando de pronto sentí la corriente eléctrica muy fuerte, y aparte otros picos. Lo sentía yo tan fuerte. Que le pedía yo a Dios que ya me recibiera. Porque sentía yo muy fuerte la corriente. Una descarga muy potente. Pareja y aparte unos picos que llegaban en rato. Yo sentía como que mis pies estaban arriba. Y mi cabeza abajo. Y pues vas perdiendo la conciencia, ¿no? En ese momento, instintivamente, no sé, solo Dios sabe, en ese momento, instintivamente, meto yo la... con mucha dificultad, porque mis manos estaban todas... este, yo no me vi, yo, no, yo nada más sentí el dolor y la intensidad de la corriente... Segundos, quizás, no sé, uno en ese momento pues, se hace más largo. Entonces me meto yo mi mano con mucha dificultad a, abajo de la playera Banlón. Meto mi mano con dificultad abajo de la playera Banlón y toco mi escapulario. En ese momento desapareció la fuerza de la corriente, de la energía eléctrica, automáticamente ¿eh? se desvaneció total y absolutamente. Por eso lo digo, es historia, porque lo viví. Dicen, es fetiche. Pues sí, Dios es el que hace milagros, obviamente, pero a través de, no sé, hay cosas que no logra uno entender, pero les digo, esto no es leyenda, es historia, yo lo viví el primero de octubre de 1970, 7-0 en Cunduacán, Tabasco. Estando yo como locutor, como maestro de ceremonias, como orador de un evento político en la campaña de José Luis Sorama Sáenz, presidencia municipal de Condoacán, Tabasco. El norte estaba cerrado, yo transmitiendo, estaba también transmitiendo para la radio, para las 6.20 o la BT, algo así, no recuerdo bien, pero estaba transmitiendo también para la radio y al mismo tiempo de maestra de ceremonia. Cuando caí, después de que desconectaron la corriente, me pendieron sobre una barrita y en el parque, pues creyeron que ya, pues que ya me había ido, ¿no? Este, pero gracias a Dios, este, les dije, estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, me levanté medio mareadón, eh, Armando Calderón Lara, un compañero, había agarrado el micrófono para seguir transmitiendo, y agarré yo una franela que había por ahí seca y agarré el micrófono y terminé el evento. Pero ya con mucho miedo. Pasaron meses, pero meses y todavía sentía yo en la calle cuando caminaba, sentía la corriente en el piso. Me daba miedo. Sobre todo cuando llovía yo sentía corriente en el piso, la electricidad en el piso. O sea, una psicosis muy, muy grande... Y cuando estaba yo en Canal 9 de televisión con el micrófono pectoral que se empezaban a usar apenas del el pecho, aquí el pectoral. Cuando había tormenta eléctrica y me tocaba el noticiero a esa hora, se oía el rayo cuando caía y silbaba. Y yo con el micrófono aquí me daba mucho pavor. Quedé muy traumatizado después de eso y sobre todo te das cuenta de que... Pues en cualquier rato te vas. Me platicaba mucho mi tía Carmela Hornelas en Guanajuato de los milagros del escapulario. Hay muchas leyendas y muchas historias sobre los escapularios. Mi madrina Carmela, mi tía Car Carmela Cuevas, mi tía Carmela Hornelas siempre me pedían que yo trajera mi escapulario. Y en 1970 todavía yo cargaba mi escapulario. Y ser el sereno, pero cuando yo me toqué mi escapulario, desapareció la corriente eléctrica, que fue tan fuerte que hasta necio Vázquez, eh, que ayudaba en la transmisión, se quedó pegado en la camioneta también de, de la corriente que invadió el parque en ese momento, cuando me llegó a mí la... De electrocotada. Vivo de milagro. Hace 52 años públicamente le doy gracias a Dios. Así que no hay que dudar de nada cuando los viejos le platiquen a uno. Porque ellos saben más. Me encomendarse a Dios, tener fe... Pedir en todo momento, sobre todo perdón y darle gracias por todo, porque no sabe uno en qué momento se va uno. No necesita uno de estar enfermo para irse. Estoy bien, gracias a Dios. Tengo 80 años, 52 años después. Aquí estoy a sus órdenes y con mucho cariño y respeto. Porque lo que viví, gracias a Dios, detalles como ese me abrieron mucho los ojos para seguir caminando. Eso me pasó como locutor y les recomiendo yo a los músicos, a los maestros de ceremonias, etcétera, que tengan un micrófono conectado a la corriente y si está lloviendo... Si tienes las manos mojadas, mucho cuidado, es muy peligroso. Claro, ahorita ya hay muchos este, micrófonos inalámbricos, pero todavía hay equipos conectados a la corriente y cuando hay tormentas eléctricas es muy peligroso. Simplemente estando uno mojado y tocar algún cable de energía eléctrica es muy peligroso. Ya yo lo viví, se los platico porque pues es mejor así, ¿no? No vivirlo, sino decir algo si le pasó. Es más, hay personas que han fallecido electrocutadas teniendo un micrófono en la mano porque está lloviendo, que están transmitiendo y mojado uno, no suelta uno el micrófono, el micrófono te jala, te pega la mano al micrófono, no, no te permite soltarlo, ¿eh? No te permite soltarlo, más se pega la mano al micrófono. Así que mejor. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Me da gusto saludarlos, que Dios los bendiga. Saludos a todos y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.